Eh, ¿Esas pruebas, que, tenían, que tenía que demostrar con esas pruebas? Eh, que eh, fue un matrimonio legal de buena fe. Y bueno, yo quise arreglar ese problema del, del matrimonio, pero no se dio. ¿Y cómo probó eso? ¿Con qué tipo de pruebas? Bueno, eh, caricias... No, lo perdón, lo, cuando usted...